Los chitas del municipio de Misquiahuala de Juárez, personajes que destacan por su importante participación en las fiestas de pone y quita bandera, así como el carnaval, fueron beneficiados con el proyecto Hidalgo y sus carnavales, que tiene la finalidad de preservar las costumbres y tradiciones de los pueblos en la entidad, una gestión realizada a través del sistema municipal DIF, que encabeza la maestra María Soledad Espinosa Lozano, con el apoyo de la diputada Elvia Sierra Vite. Quién es la presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso del Estado de Hidalgo. Hace tan solo unos días compartimos otra actividad, pues Miskiawala se convertía en el primer municipio en pertenecer al programa Municipios Hermanos. Y fuimos testigos en el Centro Cultural del Ferrocarril de tan solo una muestra de la riqueza que representa con orgullo Miskiawala y que habla de la pasión y el esfuerzo que cada uno de quienes lo integran realiza por preservar sus tradiciones y enaltecer a nuestro Estado a través de la cultura. Los trajes que son el motivo de esta actividad no solamente son parte de un gran festejo que reúne a las familias, atrae el turismo y resalta al municipio a nivel nacional, estatal y e internacional. Estos trajes representan un legado que ha sobrevivido al paso del tiempo, que se ha transmitido con amor por generaciones, y que lleva consigo el trabajo y la creatividad de un sinfín de personas hasta volverse parte de todos nosotros, de nuestra identidad y de nuestra historia. En el año 2022 conseguimos algo nunca antes visto, ya que logramos gestionar un recurso extraordinario de poco más de 10 millones de pesos para impulsar proyectos en beneficio de los carnavales, fiestas tradicionales, procesos formativos y demás actividades como la que hoy nos reúne. De esta forma, los chitas recibieron la indumentaria que usan para el carnaval y la ceremonia de pone y quita bandera, en la que se celebra a dos santos patronos, San Antonio de Padua y San Nicolás de Tolentino. Asimismo, el presidente municipal, doctor José Ramón Amíba Galvez, realizó la entrega de un apoyo económico a ambas mayordomías, recurso que ocuparán para llevar a cabo esta tradición que es única en el mundo y se realiza con la finalidad de fecundar los campos antes de la cosecha y la fertilidad de las mujeres. Pero hay eh, eventos que han sido heredados, trabajados y hechos por nuestros ancestros que, que nos hacen sentirnos orgullosos de este suelo, de esta tierra y de nuestras vecinas y vecinos es un día de esos un día en donde solamente existe la felicidad la celebración y el reconocimiento lo que tenemos que hacer es acompañar eh, y dar lo mejor que tenemos o lo mejor que podemos a quienes hacen una fiesta viva, vibrante, que es parte de nuestro amor por la tierra y su fertilidad, que es el reconocimiento de la vida misma y que significa el orgullo de ser misquiahualteca. Decirles que eh, en este caso, para nosotros eh, los shitas, eh, y cabe hacer la aclaración que es para mí muy importante que estén aquí presentes porque ellos son muy eh, eh, celosos de su tradición y de su persona los citas no representan ningún espectáculo los citas representan una tradición los citas representan el orgullo de Místia los hitos representan nuestra forma de vivir y pues creo que es el momento de reconocer primero la presencia de la diputada Alvia Sierra, del diputado Timoteo, que han acudido desde sus curules a estar aquí en Misquiahuala, porque eso nos da una legitimación muy importante, que nuestra diputada y nuestro diputado estén presentes en un reconocimiento a una manifestación cultural tradicional tan importante como la que vivimos. Es así que los chitas, después de hacer una breve demostración con sus cotitas y chicotes, recibieron trajes completos, kepis, calzado, chirimías, tambores, trajes para cotitas, trajes para Napoleón y playeras. Ya nosotros nos dejaron los que ya, ya, ya dejaron el puesto. Entonces nosotros estamos siguiendo, siguiendo este, las tradiciones de ellos somos los que estamos todos los chitas que somos los tigres de Tacuadá y gracias a Dios, estamos cumpliendo de año por año ya llevo treinta y tantos años ya de servidor con patrón San Nicolás San Antonio, San los dos y entonces este, son las tradiciones que nosotros hemos seguido a pesar de todo de, de nosotros los chitas de carnaval nosotros somos los que Abrimos todo para que se vean muy lindas las, las tradiciones de las Ponequita Banderas. Que, que nosotros llegamos de casa en casa para hacer este, las invitaciones. Entonces, los, las canciones que nosotros pedimos, o sí que las hacemos, es de pedir la reliquia para los, para los patrones. Y entonces, nosotros entramos, saludamos y este entonces ya, ya nos, nos representamos entonces ya, ya nos desechamos el, el, la canción Ché ché ché chan, chan, chan, ché ché de aguamiel Agárrate a cocote ya agárrate a cocote y vamos a raspar Guajito sí guajito <tose> no Guajito sí guajito no Agua de tanque no tomo yo Venme a tu tonal con un de miel Límpiala bien, limpiala bien Esa tú no es para ti, sino es para mí Picante me apedestes, picante te daré Vamos a la barranca y vamos a cortarlo Allá lo daré ¡Ey! Que realmente se está tomando en cuenta esa tradición de nuestro pueblo y nuestra cultura, que realmente es muy valiosa para nosotros los vizquehualenses porque esto nos marca como municipio, porque tenemos una cultura y una tradición que tenemos que seguirla y dejar un legado hacia nuestros nietos, hijos y demás. De verdad le agradezco y más que nada yo digo que agradeciéndole a todos los chitas mozos que conforman esta tradición, para mí son personajes muy importantes y son realmente quienes están al principio y al fin de todo lo que es nuestra tradición gracias, les agradezco por tomarlos muy muy en cuenta que este, para mí es muy importante porque ellos de verdad son los que abren un carnaval y tienen esa importancia es el, son los que marcan el principio de un carnaval aquí en Michoacán. señor presidente, le agradezco diputada diputado, muchas gracias por su presencia y a todos los regidores que conforman también esta, esta este, comisión, de verdad les agradezco mucho, les agradezco mucho su gran apoyo, porque realmente sin ese apoyo, de verdad por mucho o poco, siempre nos hace falta en esta fiesta, todo es indispensable en esta fiesta, y también como es indispensable su presencia para estas fiestas, los invitamos a que tomen parte de esta fiesta que es muy importante para todos ustedes. La fiesta se hace para ustedes que ustedes es el pueblo. Sean bienvenidos la mayordomía de San Antonio de Cuatro. Gracias. Buenas tardes a todos como sabrán, nuestra mayoría de ahorita son muy jóvenes. Yo soy un boquetería. Les queremos agradecer por el apoyo porque, pues, como dijo doña Dulce, poquito mucho a todos nos hace falta, y es muchísimo los gracias, pero les damos de mano a todos las gracias de parte de todos los mayordomos. Ahorita nosotros somos puro jóvenes, la mayoría involucrados en estas fiestas y yo también soy joven. <ríe> <ríe> como dijo la señora, nos pues, esperamos ahí en nuestra poniquita a Todos, todos están invitados. Gracias. <ríe> Imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día.